Impresionantes palabras, amigo Juan Antonio Impresionantes palabras Hola familias Hola amigos Hola productores y productoras fotovoltaicas Muchos habéis venido desde muy lejos Mi corazón está con todos vosotros Hola murcianos Hola sevillanos, andaluces, extremeños, gallegos, castellano manchegos, catalanes, valencianos. Gracias por estar hoy aquí. Sois el motor de la asociación. Este año por tercera vez nos hemos recorrido España entera. Nos hemos reunido ...con todos los productores en todas y cada una... ...de las comunidades autónomas de nuestro territorio. Son cada vez más los presidentes autonómicos... ...que directamente y de primera mano... ...quieren saber nuestra historia... ...acompañados de sus respectivos consejeros del ramo... ...de materia de la energía. Quieren conocer cómo es posible que desde Madrid no se esté protegiendo los intereses de esas familias que hicieron posible iniciar un nuevo modelo energético. Pero antes de continuar con mis palabras, que quiero que sean breves porque queremos escuchar a Cristina, quiero seguir agradeciendo, agradeciendo a mi Junta Directiva, incansable, con un salario enorme de cero euros cada uno de ellos. Quiero agradecer al personal de Ampier que con un exiguo presupuesto, cada vez mayor, gracias a que cada vez somos más familias, nutren de servicio a la asociación para seguir haciendo posible la realidad de atender todas las dudas, consultas y resolver en tiempo real, casi al minuto, todos y cada uno de los problemas. Amigo Juan Antonio, incansable y honesto, te pedí que dieras el paso de ayudarme en la vicepresidencia. Me dijiste que estabas cansado y te dije que de eso nada, que si tú te ibas, yo también, y, y que ya vendrían otros. Diste el paso, por eso te lo tengo que agradecer públicamente, delante de todos los socios. Gracias, amigo. Cristina, sabemos de la compleja situación política en la que en este momento está nuestro Estado. Sabemos que como presidenta del Partido Socialista te están reclamando en Madrid desde hace unos días y que prometiste estar aquí y aquí has estado. Eres una persona defensora de la democracia, innovadora y con capacidad de consensos. ...perfectamente conocedora de la dramática situación de todas las personas aquí presentes. Por eso también te tengo que agradecer haber venido hoy y seguir luchando por nosotros y defendiendo dentro de tu partido nuestra reclamación. Os voy a contar, esto solo lo sabe la Junta Directiva, que hace cuatro años tuvimos una durísima reunión... ...en la sede de Ferraz del Partido Socialista... ...con puñetazos encima de la mesa... ...porque... ...el Partido Socialista... ...seguía defendiendo... ...los recortes que había hecho... ...Miguel Sebastián por entonces... ...y fue Cristina... ...en un momento dado... ...la que tomó la palabra... ...yo pensaba para decirnos que nos fuéramos de la sala... ...a mí y a Juan Castro Gil... ...y no, fue para decir... Tranquilizaros, respiremos mi compromiso en que el Partido Socialista cambie el, cambie el rumbo errático de la política de renovables. Y es cierto, y es cierto, desde que ella tomó las riendas, han habido cambios en la dirección interna de los responsables energéticos renovables, en especial en materia fotovoltaica, accediendo nuevamente a Hugo Morán, profundo conocedor del sector y de nuestra problemática, y me consta que estáis haciendo pasos en favor de buscar una vía de solución a esta, insisto, terrible y dramática situación. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Qué hace estas familias que no están hoy sábado con sus niños en el parque? Fíjate cuántos niños pequeños con sus padres hoy aquí. Los pobres no entienden absolutamente nada. Pero aquí están. Aquí están porque su padre le ha dicho, hijo, hoy toca estar en Pamplona. En 2007 se nos pilló por parte de nuestro Estado una colaboración. Se nos dijo, y lo ha dicho uno de los representantes políticos, que fuéramos patriotas. Y lo fuimos. Depositamos todos nuestros ahorros y como no teníamos para garantizar 25.000 millones, lo avalamos con nuestro patrimonio personal, hipotecando el futuro de esos niños que ves aquí. ¿Y se nos ha agradecido? Pues, obviamente, a la vista de los resultados, no. Yo, antes de seguir, quiero que veáis un vídeo, porque os tengo que contar una historia que resume bien a fecha de hoy, dónde estamos y por qué estamos. Por favor, Rafa.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 ¿Qué ha pasado con este vídeo? Pues con mucho esfuerzo, con producción interna de uno de nuestro personal... ...dentro de nuestro limitado presupuesto, pero muy bien gestionado... ...hicimos ese vídeo y llamamos a la puerta de las televisiones. Un día antes de su emisión, a toda España... Nos llaman para decirnos que no puede ser, que lo tienen que dejar de emitir, no lo habían emitido, pero no lo iban a emitir al día siguiente, porque entendían que suponía atentar contra los intereses de otros clientes de las televisión. Esa realidad resume bien dónde estamos a fecha de hoy. Estamos con un enemigo despiadado, centrado en seguir manteniendo unos enormes beneficios superiores a 7.000 millones de euros que obtiene todos los años del bolsillo de los españoles, validado, consolidado, ...reforzado, vigilado, protegido... ...por la clase política del Partido Popular. No ha habido ningún gobierno... ...en la historia de España... ...más dañino hasta hoy... ...con nuestros intereses. Siento decirlo... ...vengo de una región conservadora... Y a mí, el Partido Popular de la Región de Murcia... ...me recibe porque conoce mi trayectoria... ...sabe que soy una persona honesta, trabajadora... ...y nos dan la razón en la Región de Murcia. Pero en Madrid están centrados en blindar... ...proteger cualquier atentado... ...que suponga una merma de ingresos... ...para estas grandes compañías eléctricas. Y ese vídeo, esta situación... ...resume bien qué nos ha ocurrido. Intentamos cambiar, implantar un nuevo modelo energético... ...cambiar las cosas, dar pasos, socializar la energía... ...distribuir la riqueza en el país. Nos vetan, nos cierran, nos recortan, nos limitan, nos controlan... ...y nos intentan arruinar. Esa es la diferencia entre el modelo energético del año 2007... ...implantado por el gobierno socialista y el modelo del 2017, reciente subasta del gobierno del Partido Popular. En uno, se dio entrada al sistema a 62.000 ciudadanos, redistribuyendo la riqueza en todos los municipios de nuestro país. En el otro, reciente subasta de renovables, los mismos megavatios de potencia 4.000 que teníamos en diez años han sido subastados recientemente, pero se los han adjudicado. Ocho grandes empresas, por supuesto, todas las eléctricas grandes, y un amigo nuevo, Florentino Pérez, con 2.000 megavatios solo para el muchacho. Diferencia de modelo. Diferencia del modelo, probablemente... ...diferencia de la situación futura que les espere a los nuevos que entran. Por supuesto, para ellos, absoluta seguridad jurídica que no para nosotros. Por eso te he invitado, Cristina. Tienes que ser conocedora de esta terrible situación de injusticia que ha descrito Juan Antonio... ...que las fuerzas políticas locales también han descrito y agradecemos que conozcan y se hayan molestado en estudiar antes de venir aquí. El PSOE tiene que liderar ese respeto a ultranza de la seguridad jurídica y tiene que respetar algo fundamental que pueda acabar con que ya nadie venga dentro de dos años a esta sala o a otra a la que asistamos. Y es que, como bien ha dicho Juan Antonio, dentro de dos años se nos van a, re a revisar los parámetros retributivos que percibimos, referenciados al valor del bono español más 300 puntos básicos. Ese valor se ha desplomado. Significa que si no lo remediáis, se nos va a recortar un 20% adicional a lo que ya estamos sufriendo. Y eso es inaceptable. Se hace urgente ese consenso político, social. Porque el sumatorio sale, Cristina. PSOE, Podemos... Grupo Mixto, Compromís, incluso UPN que ha dicho está dispuesto a firmar junto con todos vosotros para eliminar, para quitarle el juguete diabólico al ministro que pueda hacer que definitivamente acabe con todos nosotros. Es el momento de tener esa unidad, es el momento de avanzar, es el momento de trabajar en ese camino y por concluir a todos vosotros os digo, os recuerdo, que siguiendo unidos jamás podrán con nosotros. Muchas gracias. gracias.